Estamos a la ley de dos días, oigan esto, de inaugurarse el campeonato de béisbol profesional de la República Dominicana o la Liga de Invierno. Y no se siente porque los equipos, y especialmente este equipo de aquí de San Francisco de Macorís, no hacen inversiones para estimular al fanático. Por eso usted ha visto que los gigantes del Cibao en la mayor parte de las últimas temporadas ha estado en primer lugar y el play luce vacío porque ellos no, eh, eh, eh, ellos no establecen una estrategia de marketing publicitario para estimular al fanático a que vaya al estadio y apoye su equipo. Van, si el equipo clasifica una cuanta gente en las finales y en el round robin a veces, pero lo demás luce ese estadio vacito. Pero miren, es que no se siente que, que estamos a ley de dos días para inaugurarse la temporada de invierno. No se siente. Entonces, cada día se demuestra más que la publicidad juega un rol importante en todo. Miren como Gonzalo Castillo, en 60 días, miren el fenómeno que se convirtió, pero eso fue por la saturación de la propaganda, de la presentación de Gonzalo. Porque la, ya en estos tiempos, la publicidad es algo fundamental. Si usted quiere vender, si usted quiere atraer fanáticos, si usted quiere atraer público, a algo que usted vende, eso está establecido, eso es científico. Entonces resulta que los dueños de equipos quieren que les regalen todo el estado. Ellos no estimulan. Aquí, aquí no hay ambiente de pelota. Ustedes no se han dado cuenta que aquí lo que se está en ambiente de primaria, de si silionega, no de si perdió, de si le hicieron fraude, nada más se habla de eso. Pero los equipos son los culpables porque los equipos debieran tener una ofensiva propagandística estimulando al fanático a que asista al play o a los diferentes estadios, pero fundamentalmente de aquí de San Francisco, que es donde, porque los capitaleños, especialmente los Tigres del Licey, van al estadio. Las estrellas llevan gente a su estadio. Lo mismo Toro del Este. El equipo de aquí que se ha quedado rezagado. Las Águilas ni se diga. Ese estadio es Cibao. Es uno de los estadios que más se llena. Entonces estamos a la ley de dos días. El próximo sábado se inaugura el torneo y, y miren cómo está esto: que no, no hay ambiente de pelota.